Lo bueno aparte de este termo, que es también excelente, de excelente calidad, viene con una funda de neopren que está bárbaro, para que no se golpee si lo llevamos adentro de una mochila, bueno, otra opción realmente muy válida, de muy buena calidad y con muy buen precio. Yo que sé, hay un montón de modelos más inclusive, así que bueno, como decimos siempre, no duden en comunicarse, hacemos envíos a todo el país, así que los esperamos.